La seguridad informática es un término con el que actualmente tenemos que estar familiarizados. Sin embargo, el día de hoy quiero invitarnos a todos a reflexionar verdaderamente si las organizaciones donde cada uno de nosotros está colaborando se lo está tomando en serio. Es súper importante que nosotros entendamos si se están haciendo esfuerzos accionables por garantizar esta seguridad. Y para platicar al respecto, qué mejor que la gerente general de Kaspersky para el Norte de Latinoamérica, Daniela Álvarez de Lugo. Daniela, es para mí un gusto y un honor que te hayas dado un tiempo para platicar el día de hoy con nosotros sobre este tema tan, tan importante. ¿Cómo estás, Dani? Estoy muy bien y además súper agradecida de que hayan abierto este espacio para tocar un tema que puede parecer a lo mejor ligero, eh, que a unos les causa temor, pero creo que, que es importante poder hablar de una forma relajada sobre el tema de, de la seguridad informática en tiempos, digamos, de, de pandemia o en estos tiempos nuevos a vivir. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que en Platzi estamos completamente conscientes de la importancia vital que tiene esta seguridad informática. Así como tú lo comentas, creo que ahora con la pandemia trabajando todos de forma remota, se vuelve muy evidente que la seguridad de cada uno de los colaboradores al final está abonando y es la diferencia realmente entre que nosotros podamos estar preparados para cualquier tipo de ataque o, o fallemos. Entonces el día de hoy hay dos objetivos que me gustaría que me acompañes a cumplir. El primero es que todos comprendamos realmente qué podemos hacer para garantizar esta seguridad informática y la segunda es que hablemos abiertamente sobre las consecuencias que puede tener no tomarnos en serio esto creo que es bien importante hablar también de, de lo que está allá afuera y de lo que nos puede suceder para entender la importancia que tiene. Así que para comenzar y retomando lo que comentabas de la pandemia, me gustaría que nos contaras un poquito sobre las consecuencias que tú has visto en la transformación digital que se dio de forma acelerada por esta situación en cuanto a nuestra seguridad informática, Daniela. Mira, te cuento, Nadia. Nosotros tenemos hablando de transformación digital eh, un montón de tiempo, un montón de años. Yo me acuerdo habernos aproximado a ciertos clientes a hablar todo este tema de transformación digital y encontrarnos como que si lo vamos a hacer, estamos haciendo un proyecto, estamos evaluando, estamos tratando de programar cómo movernos a, esta, a este tema digital. Y resulta que en marzo del 2020 tuvimos que hacerlos absolutamente todos en dos semanas. Eh, esto pues nos movió el piso nos cambió la forma de trabajar nos cambió la forma de pensar y desde el ámbito de seguridad no estamos completamente preparados para afrontar todos los retos que significaba mover a nuestros empleados a un trabajo remoto o a un trabajo desde casa como como como es la traducción directa del work from home de, de, de la expresión americana eh, como te digo, no, nos agarró desprevenidos, pero no por eso eh, no, nos paramos o nos congelamos. Eh, afortunadamente vivimos en la era de internet, en donde pues, eso nos simplifica mucho nuestra, nuestra gestión, nos simplifica mucho el trabajo, pero nos expone como nunca. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita que hablas de que de pronto tuvieron dos semanas para para ponerse las pilas y asegurarse de que todo estaba andando. Lo interesante aquí es que nadie tiene el tiempo para detenerse y decir, a ver, espérense, vamos a asegurarnos de que todos estamos blindados y entonces después seguimos trabajando, ¿no? Todos nos agarró un poco desprevenidos, nos tocó seguir trabajando y de pronto hacer revisiones sobre la marcha. Entonces, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva y los clientes con los que en estos meses les ha tocado trabajar, eh, ¿tú cómo ves el grado de capacitación? que realmente pueden otorgarles las empresas a sus empleados actualmente para trabajar de forma remota. ¿Cómo lo ves ahorita a, a cierre de año? ¿Cómo lo viste cuando ocurrió la transición? ¿Ha sido igual? ¿Ya están más atentos? ¿Cómo ves esos cambios? Eh, mira, te, te puedo responder primero de lo que pensé eh, por experiencia y por estar en el, en el, en el ámbito de seguridad por tiempo. Eh, no estamos preparados o no estuvimos preparados, pero para llevar las cosas más al campo real, nosotros hicimos un estudio en Kaspersky que es cómo nos cambió la forma de trabajar luego de la pandemia. En este estudio que hicimos nos encontramos que el 73% de los empleados o de las personas que, que estuvimos encuestando reconocen que nunca tuvieron ningún tipo de preparación para eh, resguardar el tema de la información de datos cuando empezaron a trabajar de casa. El 42% de esos empleados que, que encuestamos nos dijeron que utilizaban medios propios para cumplir sus tareas. Y aquí hay que hacer como una pequeña acotación, ¿no? No, la, no todos los empleados de las empresas tienen asignados equipos que están dentro de las políticas o de los parámetros de seguridad. La gran mayoría trabaja desde su casa haciendo uso de sus dispositivos. Entonces, al no tener pues, la capacitación, eh, se pone un poco en riesgo la seguridad que se genera a través del uso de estos dispositivos que no están dentro de las políticas corporativas. Eh, estos equipos tampoco estaban como habilitados con, digamos, herramientas corporativas de comunicación. Algunos ni siquiera contaban con, con el email corporativo instalado. Y, y, y nos confiesan eh, que muchos de ellos eh, usan sus cuentas personales de mensajería y de correo electrónico. Pero esto en una práctica, digamos, anterior, porque nos reconocen que ahora lo usan 50% más de veces. Esto, la lectura que nos da, es que el riesgo de esa empresa, al tener estos empleados utilizando equipos a lo mejor que no están protegidos y aplicaciones o software que no están dentro del ámbito corporativo pues los expone muchísimo a, la, a los riesgos de seguridad Oye Dani y justo contigo fue la primera vez que escuché esta frase de que el eslabón más débil en la seguridad empresarial es cada uno de los colaboradores no y ahorita con lo que comentas de los porcentajes se me hace impresionante, o sea, casi la mitad de los colaboradores están buscando por medios propios algún tipo de seguridad. Entonces, ¿podrías platicarme un poquito más de esto? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo están llevándole este mensaje a las empresas para que sea... No sé si tenga que ser una responsabilidad compartida o de pronto si sí, es la responsabilidad de forma individual de cada, de cada colaborador? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, te cuento un poco. Eh... Desde hace muchos años, las empresas vienen blindando sus entornos de seguridad, ya sea con protección de punto final, con protecciones de, de perímetro. Pero eh, nunca se pensó cuán vulnerable era ese empleado que está detrás de la computadora, que no tiene que saber conceptos básicos de seguridad, que no tiene por qué saber eh, el riesgo eh, que, que él implica dentro de, de la cadena de resguardo de la información. Eh, hmm, cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que se espera de este empleado, que sepa es un poquito injusto porque si no lo preparamos, eh, lo que estamos es esperando que se autoprepare quizás. Si no le transmitimos cuán importante es este empleado en el resguardo de la información, estamos un poco dejando al criterio de alguien que no es experto en seguridad ¿Cómo proteger la información de la empresa? Um, fíjate, eh, existen formas de hacerlo, ¿no? Existen portales, soluciones online que te pueden habilitar a estas personas que no tienen experiencia en seguridad, pero que manejan infor información sensible en cómo hacer este tipo de resguardo de la información. Nosotros cuando hablamos un poco eh, con nuestros clientes y les explicamos lo importante que es formar a los usuarios que no son de tecnología dentro de la empresa. Les decimos que cuando los ciberatacantes quieren vulnerar al grande, es decir, a la gran corporación, buscan vulnerar al pequeño. Entonces, si este pequeño no tiene protección de punto final, si este pequeño no maneja los conceptos de seguridad y lamentablemente, pues, es víctima de de un ataque de ingeniería social, pues le va a abrir la puerta al ciberatacante a poder ingresar a los sistemas, a los servidores o a la red corporativa y de ahí en adelante pues se podrá hacer con la información vital de la empresa. Entonces es súper, súper importante, tanto como tener una protección de punto final o de perímetro, asegurarnos de que ese empleado que hoy tiene acceso a nuestra información y que a lo mejor hoy su equipo no está protegido de la mejor manera, que al menos sepa cuáles son los conceptos básicos en seguridad. Totalmente de acuerdo. Eh, y nada más un poco para resumir lo que estás diciendo es, tal vez no es responsabilidad de cada uno de los colaboradores saber cuáles son las herramientas para defenderse. Lo que sí es su responsabilidad es estar consciente de que se tiene que defender. ¿no? Y otros puntos de los que, ha, que has tocado es, casi casi casi que de cajón sin pensarlo siempre tenemos que pensar en nuestra seguridad pensando en el punto final y en el perímetro y me gustaría ahorita creo que ya empezaste a hablar un poquito de las consecuencias regresando a este contexto de trabajo remoto en el que ahora ya la mayoría nos estamos viendo tú has visto algún incremento en los ataques durante los últimos nueve meses mira esta información que te voy a compartir es súper interesante en los últimos nueve meses se han de detectado 37 millones de ataques a organizaciones, digamos, a entidades corporativas o a empresas, le podemos decir. Pero se han registrado 20 millones de ataques a usuarios caseros. ¿Esto qué quiere decir? El ciberatacante ya identificó que la gente está trabajando desde su casa, que no necesariamente su equipo está protegido y que tampoco puede tener pues, los conceptos de seguridad como para, para estar prevenido a cualquier ataque. Entonces aumentan eh, el número de ataques a los usuarios caseros. Precisamente lo que te dije antes, vulneremos al chiquito para llegarle al grande. Totalmente de acuerdo. Y ya pensando en accionables, ¿nos podrías regalar tres recomendaciones desde Kaspersky para poder reaccionar ante esta situación? Yo te diría, es, me parece importantísimo que el usuario sepa que su punto final o su computadora debe tener un, un software de seguridad. Eh, en este caso, le podría recomendar nuestro, nuestro software, Kaspersky Total Security, del que vamos a entregar eh, dos meses gratis. Eh, yo, ustedes le darán el link o el, lo que llamamos nosotros el landing page para que puedan hacer su descarga. Lo otro, mmm, hay que dudar, hay que estar alertos, hay que tener... Criterio, si ustedes reciben un correo que dice, anexo encontrarás nuestra foto de, de Egipto, y tú no fuiste a Egipto, no hablas ese ejecutable. No le hagas clic a ese correo, bórralo. Porque si tú haces doble clic a esas fotos que ya de por sí sabes que no existen porque tú no has ido a Egipto, es muy probable que estés entregando el control de tu máquina a un ciberatacante. Y que por allí ese ciberatacante pueda llegar a, la, a, a tu empresa, ¿no? Lo otro, y lo sé, respiren conmigo. Cada vez que nuestro administrador de TI nos pide cambiar la contraseña, yo se los prometo que no lo hace por molestar. Lo hace porque es necesario. Nosotros no podemos, uno, dejar eh, las contraseñas eh, viejas o para siempre, sino hay que refrescarla y cambiarla. Y no podemos utilizar la misma para todas las aplicaciones. Y es muy sencillo. Si nos las descubren, van a tener acceso no a una sola aplicación, sino a todas. Entonces, yo también fui usuario. Yo también fui usuario que no tenía que ver con seguridad. Yo se los prometo, no lo hacen por molestar, lo hacen por necesidad. Entonces, hay que tener, um, ¿cómo se llama esto? Hay que tener disciplina con las contraseñas. Hay que tener una para cada aplicación. Y si esto les resulta muy difícil, apóyense con software o con aplicaciones que les hacen la vida más fácil. Kaspersky tiene una gratuita que se llama Kaspersky Password Manager, que se tendrían que uh, eh, aprender solo una, porque abre una bóveda de seguridad y de allí pues, emula todas las contraseñas que ustedes tengan almacenadas. Entonces, no hay que caer en pánico, hay que saberse ayudar. Y lo otro, hay que utilizar eh, servicios en la nube de seguridad, como les dije antes, eh, pueden tener acceso a una prueba gratuita por dos meses de Kaspersky Total Security. Daniela, muchísimas gracias por estos tips que nos estás compartiendo. La verdad es que muchas veces, como dices, damos las cosas por sentada o incluso de pronto como la flojera, la incredulidad, pero hay gente allá afuera trabajando todos los días por buscar la forma de afectarnos y si hay situaciones puntuales que nosotros podemos accionar para protegernos pues creo que es nuestra responsabilidad no solamente como colaboradores sino simplemente como usuarios ¿no? entonces muchísimas gracias y me quedo con ganas de conocer más Dani ¿en dónde podríamos platicar más contigo, saber más de lo que está haciendo Kaspersky? Te digo, el mundo da susto pero en Kaspersky trabajamos por construir un mundo más seguro esa es el, el, la ra nuestra razón de ser entonces, sepan que si hay gente mala, también hay un montón de gente buena cuidándolos. Los invito a que hagan la descarga de los dos meses gratis de nuestro producto Kaspersky Total Security en platzi.com, diagonal trial, Kaspersky. Igual, en nuestro blog, que se los dije, latam.kaspersky.com, diagonal blog, van a encontrar también información sobre esta, este ofrecimiento para los usuarios de Platzi. Gracias a ti, gracias por el espacio y cuenten con Kaspersky siempre.